Los derechos humanos eh, son eh, transversales a tantos escenarios y a tanta esencia de la vida de los ciudadanos. Entonces, allí en este escenario eh, nos ocupamos y nos preocupamos, por ejemplo, por la, los derechos de la comunidad LGBT y nos preocupamos por los derechos de la población privada de la libertad por los derechos de los migrantes. Los líderes sociales, por ejemplo, que se sienten amenazados a lo largo y ancho del país en esta coyuntura, acuden y pueden acudir a nosotros. Nosotros tenemos un equipo de protección que tramita y le hace seguimiento a esos llamados y a ese clamor de protección y de seguridad. Cualquier ciudadano que en principio vea amenazados o violados sus derechos humanos puede acudir a la legada de derechos humanos para que podamos intervenir en sus casos. Contáctenos a nuestra línea telefónica nacional 018940-808 o en nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co.